La semana pasada le dimos una pequeña mirada a Tulutec, analizamos los personajes y algunas pocas reglas. Hoy vamos a lo divertido, pelear con robots gigantes. Suscríbete al canal ahora, convertite en un tabenturero de la taberna de rol y conseguí ventaja en tu próximo clic a la campanita.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 pero con ligeras diferencias, siendo una de ellas que estás arriba de un robot de muchas, muchas toneladas armado hasta los dientes. Antes de ver cómo se pelea, es necesario avisar que Tulutec no usa tableros, pero que es muy recomendable tener uno porque a veces los combates pueden durar mucho tiempo y va a ayudar a que sepan dónde está qué. Además, les va a permitir usar juguetes para simular el encuentro. Primero va la iniciativa. En el caso de pelear a pie, se tira un de 10 y se suman los reflejos. El orden se determina de mayor a menor. Para los robots es lo mismo, pero muchos tienen modificadores a los reflejos del piloto. La gran diferencia es cuando en una pelea hay más de 5 mechas. Acá la iniciativa se divide en grupos. Si uno tiene más que el otro, todos sus integrantes actúan primero. Luego se declara la cantidad de acciones. Una persona solo puede realizar hasta 3 en un turno. La primera no tiene penalización, la segunda tiene un menos 2 y la tercera tiene un menos 4. Los mechas tienen muchos sistemas automáticos que ayudan a los pilotos y pueden realizar una acción más con un menos 6. Pero esto no es todo. A veces, los pilotos o los mismos robots tienen extremidades adicionales que también van a sumar a la cantidad de acciones por turno. Como por ejemplo, un mecha que tenga una cola puede hacer una acción con ella en su turno. Como en el sistema de 100, los combates se resuelven con tiradas enfrentadas de ataque y defensa. Si estás peleando cuerpo a cuerpo vas a tirar pelea o lucha con armas contra alguna de las habilidades defensivas del objetivo que corresponda si la tirada de ataque es mayor a la de la defensa, se calcula el daño si no, simplemente falla en el caso de agregar gigantes de metal en enfrentamiento lo único que va a cambiar es que va a haber un modificador de tamaño mientras más chiquito sea el objetivo, más difícil pegarle como en el sistema de 100, el combate se resuelve con tiradas enfrentadas de ataque y defensa si estás peleando cuerpo a cuerpo, vas a tirar pelea o lucha con armas contra alguna de las habilidades defensivas del objetivo que corresponda. Si la de tirada de ataque es mayor que la defensiva, se calcula el daño. Si no, simplemente falla. En el caso de agregar gigantes de metal al enfrentamiento, lo único que va a cambiar es que va a haber modificadores de tamaño. Mientras más chiquito sea el objetivo, más difícil es pegarle. Una vez que todos los integrantes tomaron su primera acción, se vuelve el principio y se llevan a cabo las segundas acciones, y así, con todos los penalizadores, hasta que nadie más tenga ninguna acción, y se tenga que empezar de nuevo el turno. La organización de cómo se pelea es bien simple, pero hay muchas maniobras de combate que se pueden hacer dentro o fuera de los mecas, como disparar mientras vas corriendo, concentrarte para apuntar un rifle, tirar misiles o demoler un edificio arriba de tus enemigos. Esta parte está llena de ideas copadas para pelear rompiendo todo al mejor estilo anime de acción Cuando alguien tenga un mecha va a tener una hoja adicional para rastrear todo lo del robot El manual nos trae una larga lista de opciones robóticas para elegir junto con la información y objetivos de cada uno La hoja de estos tiene seis sectores principales Características Estos atributos se suman a lo que tenga el piloto Sistemas de sensores Son las posibilidades de percepción que tiene Sistemas de apoyo. Son la variedad de cosas que el mecha puede hacer o resistir. El movimiento es qué tan lejos puede ir, ser tirado de o qué tipo de desplazamiento puede hacer. Estructura. Cuánto daño soportan y cómo lo hacen. Sistema de armas. Cuánto y con qué pueden hacer daño. No solo hay robots para los humanos y los nazadi, sino que también el libro nos trae un buen bestiario de mechas enemigos para poner las cosas más divertidas en la pelea. Ahora veamos los tigers, que son personajes que sobrevivieron a un ritual profano y ahora tienen un simbionte que los ayuda a pelear. Hay una tercera hoja diferente para ellos. El manual básico nos trae cuatro opciones. Primero hay atributos que los vamos a sacar de la hoja de personaje y aplicarle los modificadores que nos digan. Van a ver que algunos van a cambiar antes y después de estar reformados. Después cada uno tiene sus armas naturales y un arma final que se puede usar una vez al día. Por ejemplo, el Tiger Nightmare golpea el suelo y se genera una línea de 1,5 metros de ancho y hasta 180 de largo de explosión arcana con un montón de daño. También tienen armadura, regeneración y movimientos especiales diferentes. El traje puede filtrar aire o incluso generarle si lo necesita. También se conecta telepáticamente con otros Tigers para pelear más cómodos. Ahora no todo es fácil. Van a empezar con un punto de locura por el virtual. Y cada mes que pase de juego, tienen que hacer una tirada desafiante para evitar ganar más locura. Me encanta la idea de los mechas, no puedo dejar de decirlo. Creo que algo importante para crear una buena escena es agregarle daño colateral a todo lo que estas bestias de metal hagan. Que se rompan otros vehículos, que se caigan casas, escombros por todos lados, cómo cambia el terreno por la lucha y el retumbar de cosas pesadas cayéndose. Si les gustó el video, dejen un like. El próximo video va a ser un taller, así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer los jueves y los viernes por nuestro canal de Twitch. La pregunta del día para ustedes es, ¿cuál es su pelea de mecha favorita? Puede ser de cualquier cosa, anime, dibujitos, series, pelis, etc. Yo tengo dos. Una es Azuka y el Eva 2 contra los prototipos de los Evas en Neo Genesis Evangelion, que esta serie la vi completa y esta pelea es una maravilla. La otra pelea es el final de Gurren Lagann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 Patreon, Cafecito, PayPal y Mercado Pago. Si no también, compartir mhm. nuestros videos nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los loopers. Míralo ¿Sabes qué creo que la boca está en los costados? Porque Abre las aletitas para cantar Ah, puede ser entonces Así que dejá Te de... vas, no ¿Te lo no fuma por acá Lo acabas de decir vos Tengo la torreta, no me tires coto <risa> <risa> Has tenido muchas otras cosas mucha que salen Y te hemos tirado de igual Depende de mi torreta, disparale ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, sirve la torreta